Una conductora latina de origen venezolano fue detenida por el oficial hispano Benny Peña. El oficial, quien se acercó al vehículo, vio que la conductora no se encontraba sola. Estaba con un grupo de mujeres que aparentemente eran compañeras o amigas de la conductora. Frío. ¿Qué va acá? Siento delante de ese vehículo. El oficial le dio instrucciones a la mujer para que saliera del vehículo y se sentara frente a la patrulla, esta estaba estacionada atrás del auto, le dijo que la detuvo porque no traía las luces encendidas y por no mantenerse en la línea, es decir, no conducía por su carril de forma correcta. No ha tomado nada? Y, y o sea, se pegan los colores. Mmm, estoy oliendo tu boca, no. ¿cuánto tomaste? No tomé nada. No tomaste nada, ok. ¿Usaste drogas? No. ¿Toma medicina? Okay. Yo lo que voy a hacer es que voy a seguir está bien para manejar esta noche, ¿ok? ¿Está bien con eso? Okay. El oficial le pregunta si ha ingerido algún tipo de alcohol y la mujer le responde que no lo ha hecho y aunque el oficial le pregunta nuevamente un par de veces si ha tomado, la mujer se mantiene en su respuesta afirmando que no ha tomado nada. ¿Un trago de qué? De tequila. ¿Hace cuánto tiempo? Solo media hora. Media hora, ok. Oye, eh, el efecto del alcohol? ¿Tú has estado borracha antes no. y tomada? Pero hace rato ya. ¿no? ¿Ah? Hace rato. ¿Qué? Hace rato, ¿eh? o sea, no me, no me borracho, no me gusta. Ok, pero tú has estado borracha antes. Ahorita no. No, no, ¿Antes? antes. Antes sí. Y tomada. Sí, pero no manejando. Ok, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo te siento ahora mismo? ¿Sí? La detenida le dice al oficial que trabaja en un bar cerca de la zona y por este motivo, ella lleva impregnado el olor a alcohol. Aunque le dice a la mujer que el olor a alcohol le sale es de su boca y no de su ropa. Le pregunta también si usa algún tipo de drogas o toma medicinas. La mujer, después de que el oficial le preguntó varias veces si había tomado y ella lo negó, le dice que sí lo había hecho, pero solo un trago. Toma la cabeza. Toma la cabeza. Okay, agarra la cabeza que no se mueva. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Ah? Camina ya. Aquí. ¿Qué? Pues ya camina. En este punto, la mujer cae en sus mentiras y el oficial le dice que por qué no le dijo la verdad. La mujer le dice que fue un trago de tequila y que lo hizo hace ya un rato. Y a la pregunta del oficial si ella puede seguir conduciendo, dice que sí puede hacerlo y que se encuentra de 1 a 10 totalmente en el número 10 para poder conducir nuevamente. Te quédate en esa posición hasta que te dé comienzo, ¿ok? ¡Ay, pío! ¿Entiendes? Cuando te dé comienzo, tú vas a coger nueve pasos. Yo voy a coger tres por un ejemplo, ok. Mírame a mí. Uno, dos, tres. Tú vas a seguir hasta nueve. En el último paso, te va a quedar con ese pie adelante plantada. Con el otro pie, vas a hacer una serie de pasos para dar la vuelta. Mírame, a dar la vuelta. Después de dar la vuelta, va a coger nueve pasos más. Otra vez, voy a coger tres por un ejemplo, ok. Mírame a mí. Uno, dos, tres. Tú vas a seguir hasta nueve. En lo que tú estás haciendo eso, mire tus pies, cuente tus pasos. Deja el tu oficial mano... le dice que hará unas pruebas para corroborar si está en posibilidad de seguir conduciendo y si su nivel de alcohol es el permitido o no. Las pruebas que el oficial le realiza a la mujer de 26 años es de coordinación, pero la mujer con mucha dificultad intenta pasar las pruebas y es evidente que la mujer tiene un alto grado de alcohol en su sangre. 9. Stop. Son nueve. Van tener tener hecho con los pies juntos, manos al lado otra vez. Te quedas en esa posición. Además de que no contaba con la licencia permitida por la ley para conducir un vehículo. El oficial procede para realizarle la prueba de alcoholemia. Uno, dos, tres. Va a seguir contando a seguir de que paren lo que tú estás mirando los lo de tu pie, para un pie. ¿Entiendes? Okay. manos al lado. Aquí. Puedes comenzar. Ya. Bracelet. Sigue, sigue. <risa> okay, camina delante ese vehículo otra vez? <risa> ¿Tú tienes licencia? Sí, pero no la traje. Okay. Ven acá, delante del segundo vehículo. Siento de aquí, de este lado. De próximo te digo, va a coger un respiro hondo, va a soplar, va a seguir soplando, si que de que pare. ¿Cómo? Va a coger un respiro hondo, va a soplar, va a seguir soplando, si que de que pare. Respiro hondo y sopla. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. sigue. Sí, ya, quédate. El oficial debe arrestarla. La mujer no se lo puede creer que ha sido arrestada. Y ahora, con otra actitud, la conductora le pide al oficial que no le haga eso, por favor, que no la arreste porque no ha hecho nada malo. El oficial debe cumplir su trabajo. Además, está previniendo que la mujer llegue a accidentarse con todos los ocupantes del vehículo y también poner en riesgo la vida de otras personas. Bueno, ¿dónde trabajas? En un En esa bolsa? No, pensala. ¿Te quiere quedar con la.? O ¿Mm? te lo dejo con amigas. ¿Y mi teléfono? ¿Ah? ¿Mi el teléfono lo tienen ellas? ¿Ellas se van? Sí. ¿Están borrachos también? ¿Lo están manejando? No, oh, ya es así. ¿De quién es ese vehículo? La mujer dice que ella está conduciendo el auto de una amiga de ella. Que también va en el auto, pero esta no puede hacerlo porque está totalmente borracha. La detenida le dice que al estar esposada le duele y que por favor no le haga eso, que le quite las esposas, pero el oficial Peña le responde que no puede hacerlo, que todas las personas arrestadas deben ser esposadas y no puede haber excepciones. Si sí quieres el celular, okay. ¿Quieres quedarte con esa bolsa? ¿Te quieres quedar con esa bolsa? No es que nada, nada malo nadie. Oye me pregunta, ¿Quieres quedarte con esa bolsa? Con mi teléfono. Está bien, yo te que Siéntate ahí. ¿Quieres coger el examen de soplar del Estado? ¿Cómo? ¿Quieres coger el examen de soplar del Estado? ¿Qué es eso? Como soplar ahora esta máquina, hay otra máquina en el precicto. quiere coger ese examen? Ese que va a decir porcentaje la con tu sistema, si está sobre el límite. ¿Sí? ¿Lo quieres coger? Okay. Ay, no me duele. ¿Qué? No me duele. ¿Qué te duele? ¿Por sí, tú... okay. qué? <ríe> Así. ¿Qué te voy a hacer ¿cómo? Yo, el, el, Son las reglas, son todos los... Son todos los con la pierna. Bien. Es tu las mentiras de la conductora latina quedaron expuestas. Siendo arrestada por el oficial, la mujer deberá pagar una fianza cerca de los 3 mil dólares. Además, estos casos pasan a las cortes para ser estudiados. ¿Qué es lo que tú crees que esto es? Yo, esto, sé, yo soy un policía, no, un oficial. No, yo una entiendo, Pero eso me molesta. Ok, yo pero ¿y que ¿Podemos quitarle la esposa a cualquier persona? Yo sé que no, yo sé que son sus ¿Qué leyes. ¿Qué? se ¿Son las leyes? No puedo. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia